Bueno, en esta nueva entrega de Pensando la Cosa vamos a conversar eh, con Monserrat Calcerán y con Raúl Sánchez Cedillo, ambos vinculados a las luchas autónomas en España, eh, a, al a la intervención en el campo intelectual. En el caso de, de, de Monserrat, además fue concejala en el Ayuntamiento de Madrid. Este, y, y bueno, eh, a ambos nos interesa mucho... El, el modo en el que están pensando la, la actualidad española, pero diría, la ampliaría a la actualidad europea, y, al, y bueno, y de qué manera eso puede dialogar también con la situación eh, latinoamericana. ¿no? A veces las situaciones europeas son como presagios ¿no? de, de situaciones que después eh, se dan acá, en otros casos no, en otros casos nos sirve también el contraste para, para poder evaluar las especificidades. En este caso, la situación de pandemia, bueno, puso, eh, confronta, diría, como dos cuestiones que, que, con las que me parecía interesante empezar a conversar con ustedes. Por un lado, el modo en que se pusieron de relieve redes solidarias y, y formas de organización preexistentes a la pandemia, es decir, qué importancia ¿no? adquieren en la pandemia y, y, este, y si se resignifican si se fortalecen, si se desgastan, y por otro lado, el, el fantasma de, de, de, de, de un nuevo fascismo, que en algún otro momento se hablaba de un fascismo posmoderno eh, pero este, básicamente nos interesa, nos interesa pensar las, cuáles son las condiciones de esa emergencia fascista o fascistoide, ¿no? qué tipo de pasiones, fuerzas son movilizadas ¿no? Con, bajo, ese, bajo ese nombre, este, dado que en Madrid digamos, hubo una elección, y si bien nuestra lectura de la realidad no se ciñe exclusivamente a los resultados de una elección, pero sí es cierto que eh, hay una especie de legitimación electoral ¿no? de un espacio que, que, que es abiertamente fascista. ¿no? Eh, y en ese sentido bueno, queríamos ver digamos, cuál es la lectura que hacen ustedes. Pues, a ver, eh, yo lo primero que diría es que Madrid lo vemos como una especie de laboratorio del neoliberalismo desenfrenado contemporáneo. ¿no? Es una ciudad que por sus características no solamente es la capital del Estado, sino eh, una ciudad con, con un nivel, eh, digamos, de lo que algunas veces se llama como una especie de dumping fiscal, porque mientras que en otras zonas del Estado pues hay... Eh, impuestos más altos en relación tanto al impuesto sobre la renta como impuesto de sucesiones, impuesto de donaciones, etcétera, etcétera. En Madrid hay una exención prácticamente del 100%, eh, no en el IRPF, pero sí en esos otros impuestos. E incluso el impuesto de sociedades, digamos que es relativamente más bajo. Con lo cual hay una atracción hacia Madrid de las eh, centrales eh, de los negocios y de muchas empresas. Es una de las zonas que concentra mayor nivel de empresas del conjunto del Estado. Si a eso le sumas pues, la importancia de ser un polo logístico fundamental en, en el sur de Europa, eh, una capital con, una, eh, con un nivel eh, no de, de turismo, digamos, de turismo de negocios, de turismo empresarial, no de turismo de playa, muy alto, por tanto, un sector servicios también amplio, eh, con cierta, cierto peso a nivel financiero con las sucursales, bancos, etcétera, etcétera, pues hace un, lo convierte en una ciudad, región, por decirlo así, eh, con prácticamente 6 millones de habitantes, provenientes de, toda, de todo el resto del Estado e inclusive y de, y de otras zonas del mundo, eh, pero eh, con, con una dinámica absolutamente de gran metrópoli capitalista. En ese sentido es una ciudad muy difícil de tratar porque además las desigualdades han aumentado en los últimos años de forma uh, muy dura. Madrid además está dividido, la, lo que es la ciudad, inclusive la comunidad, como una parte en norte que es más rica. Una de las, de las zonas digamos, de los pueblos cerca de Madrid es el pueblo Pozuela de Alarcón, es uno de los pueblos más ricos de todo el estado y en cambio hacia el sur, Pueblos bastante más pobres, con una diferencia de renta muy alta entre las zonas del norte y las zonas del sur. E esa distinción geográfica, esa composición poblacional y el hecho de que sea un pueblo de atracción migrante, también por otra parte, hace que sea muy difícil introducir políticas de otro tipo, aparte del peso del Estado, posiblemente otras variables que podríamos introducir. Dicho eso, es verdad, lo que tú dices, que en el tratamiento de la pandemia, eh, en este momento es un ayuntamiento controlado por las tres derechas, Ciudadanos con el apoyo de Vox, el ayuntamiento no tuvo una política activa en relación a la pandemia de apoyo a las organizaciones sociales, ni siquiera de apoyo en temas de alimentación, etcétera, sino que, digamos, pasó muy ampliamente de todo el tiempo. Y sin embargo, se crearon esas redes solidarias que tú dices eh, en torno a las asociaciones de vecinos, a los colectivos de barrio, a grupos activos, a la plataforma de afectados por la hipoteca, etcétera, etcétera. Y eso, en un primer momento, eh, pareció que podría ser un indicio de que quizás saldríamos de esta pandemia con un mayor eh, incremento de la solidaridad vesta eh, mucha gente de la importancia no solamente de las medidas estatales, como han sido los ERTE y tal, sino también de ese apoyo solidario. Sin embargo, eh, el resultado de las elecciones, claro que las elecciones no son más que un momento como una fotografía, ¿no? tampoco es que tenga tanta importancia, pero el resultado de las elecciones muestran que, claro, después de un año y medio, prácticamente un año y pico, eh, mucha gente está muy harta del confinamiento, las medidas de, de la presidenta de Ayuso han sido medidas muy duras con el gobierno central pero que no comportaban desgaste porque aunque ella tuviera, digamos, no, impl no, no implementara un confinamiento la gente no podía salir porque las comunidades de alrededor no te dejaban entrar, con lo cual te daba mm -hmm. igual por lo tanto se podía poner esa medalla de yo tengo medidas mm -hmm. mucho más... Liberales, eh, por decirlo así, se ha presentado como una valid de, de esas medidas, se ha presentado como defensora de la hostelería, la hostelería realmente, el, el lobby de, las, de, la, de los hosteleros, pues la han convertido en una salvadora de la patria. Y bueno, y eso ha tenido determinado éxito. También con ese discurso, que a lo mejor Raúl podría introducir más este, este elemento discursivo de una lectura de la libertad un poco extraña, porque la libertad consiste en hacer lo que me da la gana, que eso dicho por una presidenta, pues te pone los pelos de punta, claro. Pero ha sido capaz de arrastrar ese deseo de, de acabar con el confinamiento, de que la pandemia ya es pasado, de volver a la vida habitual, de de poder vivir, de disfrutar, y claro, es una tipa que puede hasta cierto punto personificar este tipo de, de discurso. no Una chica joven, eh, creo que está divorciada, pero bueno, no tiene ningún problema, desinhibida, abierta, eh, ferozmente eh, neoliberal, individualista, y, pero chula, con un punto de chulería madrileña, yo qué sé, que ha generado esa especie de atractivo de icono de, de una especie de Madrid post pandémico. Olvidémonos de, de la tristeza y de lo mal que lo hemos pasado y carpe diem. Ese sería un poco el resumen. Bueno, abundando, abundando en lo que dice Monse, intento complementar. Eh, eh, Primero, sobre la cuestión del nuevo fascismo. ¿no? Eh, es obvio que es un problema global, este del nuevo fascismo eh, o la nueva ultraderecha a partir de, sin duda, de la victoria, la victoria de Trump, pero la victoria de Trump, o sea, la legislatura de Trump, no hace más que reforzar tendencias que estaban produciéndose en, bueno, en todo el planeta. El bolsonarismo, en el caso europeo, obviamente, en todos los países hay formaciones de extrema derecha consolidadas, formaciones, obviamente, no claramente, no declaradamente fascistas, pero que están dentro de la galaxia de la revolución conservadora y, por lo tanto, son un, un, un work in progress, un movimiento que no excluye ni mucho menos variantes fascistas. Se caracterizan por su supremacismo blanco. Por su anti-islamismo y por su, en el caso europeo, con la excepción del Frente Nacional francés, por un neo-ordoliberalismo salvajemente anticomunista. ¿no? Y eso dentro de, de, un, digamos, de un constructo uh, teórico que no debería sorprendernos. ¿no? Yo creo que la, los nuevos estudios sobre el origen del liberal, neoliberalismo, como por ejemplo, el último libro, ¿no? Globalistas de King, Queen, Slobodian, deja muy claro ese origen sumamente anticomunista y anti eh, de la sociedad de Montpellerin, de los Hayek, eh, von Mises y también del ordoliberalismo alemán. ¿no? Y por lo tanto, eh, no estamos más que en un polo eh, de unas tensiones dentro del campo neoliberal donde por un lado pues podríamos tener como extremo izquierdo, por así decirlo, la, la, la tercera vía y ante la situación particular de Europa pues tenemos ese, ese ordoliberalismo cada vez o ese neoliberalismo cada vez más explícitamente autoritario. Autoritario, pero también eh, fundamentalista de los valores eh, judio-cristianos, lo que no quita pues, un antisemitismo latente, pero un fundamental antislamismo en el caso español entronca con la narración dominante de la formación de los reinos hispánicos, por lo tanto, la reconquista, etcétera. Es decir, que la victoria de Trump es una especie de boost, ¿no? de acelerador de partículas de algo que estaba ahí. Eh, es, in es interesante ver esa perspectiva externa para acercarse al fenómeno local. Eh, en el caso de la victoria de Madrid, sin mover una coma de lo que ha dicho monse hay que tener en cuenta que eh, la victoria de Ayuso se produce tras el desplome de una variante de las tres derechas que, digamos, el ciclo político inaugurado por el 15M había creado, que es justamente la derecha tecnocrática, managerial, eh, españolista, ¿no? centralista, antiindependentista, antinacionalista, periférica de Ciudadanos, ¿no? el partido Ciudadanos que surge en Cataluña como una especie de, digamos, de variante supuestamente ciudadanista frente a, a, la, a un supuesto nacionalismo étnico catalán, pero que cuando Podemos en 2015 aparece como una fuerza verdaderamente amen, amenazadora para el sistema de partidos y también para uh, las grandes uh, estructuras de poder del país, pues se promociona a ciudadanos como una especie de de marca blanca del sistema, de Podemos, esto es algo explícitamente declarado por algunos uh, directivos de, digamos, de, de, del, del IBEX, ¿no? de, las, uh, de las grandes empresas de la, de, la bolsa, de la bolsa madrileña. Y entonces el desplome de ciudadanos uh, se ha revelado, pues, no en una especie de división entre ese electorado, sino que todo ese electorado prácticamente ha ido al Partido Popular que recupera en Madrid su mayoría histórica. Algo que es importante recordar es que en la Comunidad de Madrid, que hay que decir que no es una región eh, en un sentido eh, centralista desde el punto de vista administrativo, sino que es una especie de mini Estado federal en la medida en que gestiona buena parte de, de los impuestos, gestiona la sanidad, gestiona la educación, gestiona otros servicios públicos, eh, no dispone de policía, pero podría disponerla, eh, disponer de ella. Es decir, que la autonomía y por lo tanto la capacidad de ejercer un, un, digamos, políticas de, de tipo neoliberal y por lo tanto de regresión eh, de los equilibrios sociales durante 25 años ha sido enorme. Es decir, que el panorama que detalla Monse es, por así decirlo, el, el, la tierra baldía que, que queda después de 25 años de gobierno de esta derecha, marcadamente neoliberal, es decir, que es en Madrid donde tenemos a Esperanza Aguirre, la gran, uh, digamos, madrina de, de esta derecha específicamente madrileña, que rompe con los equilibrios, uh, con el viejo conservadurismo ¿no? canovista de la restauración, uh, con la idea del tardo franquismo, de, una, pues bueno, de un fordismo tardío, de un estado del bienestar eh, que legitimara el estado. No, son tacherianos, reganianos eh, de pro y por lo tanto han estado durante todo este estos 25 años rigurosamente saboteando eh, el sistema público y se han visto eh, afectados por los grandes procesos de corrupción del periodo de Rajoy y posterior, pero, digamos, el caso de Ayuso es la nueva generación, todavía sin procesos penales, de este tipo de, eh, podemos llamarlo, de activismo capitalista de eh, destrucción de lo público y reapropiación eh, capitalista de, de estructuras fundamentales, eh, de privatización de hospitales, de muchísimo dinero para la escuela concertada, es decir, privada pero financiada por el Estado, eh, de, agen de agencia cultural, eh, de ese tipo de neoliberalismo, eh, o sea, de capitalismo de propietarios. Por otra parte, Madrid, eh, con su liberalización del suelo bestial, eh, eh, se ha desarrollado como una mega máquina, ¿no? eh, urbana y de servicios financieros y servicios a las personas en estos 25 años de manera bestial. Al respecto, pues hay libros eh, que hemos producido otros compañeros y compañeras como eh, que están en Traficantes de Sueños, como Madrid, La Suma de Todos y Fin de Ciclo, que detallan justamente esa genealogía que puede explicar básicamente una situación muy cruda Claro que hay muchas explicaciones de esta derrota. La primera de todas sería que la izquierda no tenía alternativa, porque venía dividida, porque el Partido Socialista eh, es parte y cómplice de esa transformación neoliberal, puesto que representa fundamentalmente clases medias muy vinculadas al ciclo inmobiliario, eh, y por otra parte, eh, la, digamos, la constelación de Podemos dividida eh, y la salida de Pablo Iglesias pues se ha revelado ser un producto muy tardío, eh, muy poco enfocado en, en digamos en los problemas decisivos y muy pensando que el lema de, ¿no? de antifascista, ¿no? de considerar a Yuso como un paradigma de un fascismo desarrollado pues obviamente no ha funcionado. También hay que tener en cuenta que eh, un año de pandemia no obstante, como decía se haya habido esas redes de solidaridad, pero que han, han sustituido al Estado, es decir, que lo que han hecho es pues, proporcionar comida, proporcionar ropa, referencias de servicios sociales, referencias de sanidad a la gente literalmente más miserable, es decir, a la gente que estaba tirada, pero no tanto a las personas que estaban con un, ¿no? con un ERTE, es decir, eh, con una suspensión eh, pactada eh, de, del empleo y con una, un subsidio ¿no? de, del 60%, dependiendo de los casos, de, del, salario, del salario que estaban cobrando. Y así ha habido pues, ERTEs en muchos sectores. En el caso de los autónomos, ¿no? o los falsos autónomos, ¿no? que hasta hace muy poco, puesto que ha habido un cambio legislativo, pues eran los riders, es decir, la gente que trabaja para Globo, para Uber, Eats, y por lo tanto que son que ¿no? son working pools, es decir, gente que por más que trabaja no llega al salario mínimo, eran autónomos hasta hace poco. ¿no? Pero luego todas las viejas profesiones liberales, los, la logística, donde la mayoría de la gente eh, trabaja, trabaja como autónomo, pues esa gente ha, ha quedado totalmente desguardecida. El, el fenómeno de la hostelería que señalaba Monse, ella misma ha escrito Monse, pues un artículo sobre eh, la hostelería, ¿no? la restauración en Madrid, donde vemos que se ha producido una gran concentración de la propiedad a través de un sistema de franquicias, ¿no? es decir, que no estamos hablando de bares de familias, sino de una profunda proletarización y precarización de gente que trabaja en condiciones de absoluta vulnerabilidad, sin derechos sindicales de ningún tipo, y trabaja para franquiciados o para grandes propietarios de cadena. ¿no? Y el, a lo que voy es que el, esa transformación en Madrid ha producido un, un despotismo capitalista eh, que, no es, eh, que es nuevo en Europa desde hace 50 años. Es decir, un poder omnímodo y despótico del capital que se permite... Eh, no ya ejercer su hegemonía cultural con esos lemas individualistas. Tengamos en cuenta que, eh, que Isabel Ayuso dice eso cuando eh, bajo su gobierno y por clara responsabilidad suya han muerto miles y miles de ancianos en las residencias por el COVID. Es decir, que han sido dejados morir y, y la investigación seguramente algún día eh, digamos, tendrá un relieve mayor del que, ha, del que ha tenido y es posible que vaya a juicio, pero ha sido una verdadera masacre de, de personas mayores por, justamente, evitar el colapso de una sanidad privatizada. Esa gente no se la hospitalizó porque eh, por, iban a colapsar inmediatamente al ser las primeras eh, víctimas y las más vulnerables ante el virus, estamos hablando de hace un año o más de un año, y ahí se produjo una masacre, estamos hablando de miles y miles de personas. ¿no? Algo muy parecido a lo que pasó en, en, en Bérgamo, ¿no? en Milán, en Italia, recordemos eh, pues el, el sensacionalismo ¿no? de aquellos camiones que recogían eh, los féretros de residencias. Pues bien, en Madrid se ha producido eso y no ha habido esas escenas truculentas porque justamente eh, el control eh, del discurso y el control mediático... Es, de estos 25 años, lo, lo ha impedido, ¿no? Y, básicamente, porque han jugado muy bien la guerra cultural en la medida en que las prácticas trumpianas de denegación eh, de, de fake news las han llevado, desde el principio, saboteando todos los esfuerzos coordinados eh, por parte del gobierno socialista de coalición con Podemos eh, de una manera tremenda. Es decir, acusando de todas las responsabilidades que le eh, digamos que se le que habría que atribuir a su gobierno porque de facto tiene las competencias, eso hay que recordarlo en todo momento. no se produjo una, eh, una especie de digamos de declaración de, de, de, de las competencias de las autonomías, sino que se produjo una coordinación. El Estado no se hizo cargo, no militarizó, por así decirlo, la sanidad, sino que dejó a través de un mecanismo de coordinación que obviamente no ha funcionado, que cada gobierno hiciera lo que quisiera. Lo que ha hecho este gobierno es justamente, por un lado, construir un hospital, el gobierno de Madrid, de cientos de millones de euros, un hospital enorme, digamos, del viejo estilo, ¿no?, de, de grandes lazaretos, pero de una apariencia menos terrible, para eh, albergar a personas, que ha sido un completo fracaso, porque, porque era no solo lúgubre, sino que no funcionaba porque no tenía servicios, digamos, de de, de cuidados intensivos, sino era para personas que estaban, eh, digamos, con un cuadro de COVID no muy desarrollado. Cuando eso se producía, eran enviados a los hospitales eh, públicos de referencia. ¿no? Y decir, eh, sí, una, una, no, una pregunta, porque en relación a algo que dijiste, que es que de algún modo las eh, organizaciones autónomas o redes de solidaridad sustituyeron alguna función del Estado me pregunto si en ese hago lo que me da la gana no corre una suerte de sustitución del Estado por derecha. Si habría una sustitución por izquierda y eh, esta sustitución por derecha eh, eh, de alguna manera se apropia del significante de la libertad para un gesto que es autoritario, que es del orden de imponerle a los demás el hago lo que me da la gana. Digamos, ¿no? que, digamos de, libertad, de libertad no tiene nada. sino más bien Esto es algo que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo también ocurre, eh, y es esta apropiación de la idea de libertad, bajo la práctica concreta de la imposición ante una decisión colectiva de cuidado, porque finalmente uno después podría objetar los mecanismos de esa decisión colectiva, el Estado, etcétera, pero no hay duda de que eh, la, eh, este, en todo caso la apuesta colectiva es, la, es la de cuidado. ¿no? Eh, entonces por un lado me pregunto si existe esa sustitución, por otro lado... Al mismo tiempo que vos relatabas recién con mucha claridad, eh, Raúl, en, eh, el, el despojo neoliberal y en, en, en, de, de algún modo el, el, la base anticomunista y anti eh, de, de esta tendencia, pero, pero también vemos que en pandemia aparece como una especie de rebrote del welfare, yo diría que es una especie de welfare de, de, de, de emergencia y que por lo tanto no se sustenta en una subjetivación welfarista. Entonces es extraña este modo digamos, en que aparecen digamos, los, los recursos ¿no? por parte de los organismos internacionales, pero donde ya no calan en una base de sustentación subjetiva, ¿no? sino que bueno, operan en otro, en otro territorio. ¿no? Entonces para, para ambos me parece que, que un poco la pregunta iba también en ese sentido. ¿no? Eh, yo leí un, un, un texto muy bueno de... de Montserrat en el, en el diario El Salto, no donde un poco se refiere a la, a la patria hotelera madrileña ¿no? eh, y leí otro artículo muy bueno de Raúl el año pasado, el fin del año pasado que tiene que ver con la cuestión del fascismo también en el diario El Salto eh, donde en un momento hablas de democracia de propietarios no es una figura que me quedó ahí dando vueltas y pensaba así esa patria hotelera esa clase dirigente del PP y esa democracia de propietarios no son distintas capas de una subjetividad propietaria transversal, cuyo temor ¿no? eh, explica en parte este, este, este rebrote fascista. ¿no? Porque quien no lo acredite directamente, al menos lo tolera. Hay, hay como un umbral de tolerancia que se corrió. El tema de la libertad, pues es que es muy viejo, decía ¿no? Marx en el Capital, ¿no? libertad, propiedad y Benjamin. Es decir, el anticomunismo con el que lleva ejerciendo pues, más de 200 años el viejo liberalismo y el neoliberalismo, usando la libertad eh, de los propietarios contra cualquier, eh, contra cualquier elemento de justicia material, pues básicamente es una actualización. Por lo tanto... Eh, sin, sin menospreciar al enemigo, que es un error que, que particularmente la izquierda española lleva cometiendo con mente muchos años, primero fue Esperanza Aguirre que si era tonta, que si era estúpida y, y ganó pues con mayorías del 55% en Madrid, pues lo mismo con Ayuso, pues ha habido esa superioridad moral y estética que, que es un error con porque entre otras cosas eh, hace que, digamos, hay una reapropiación del estigma, y eso la derecha lo sabe hacer muy bien, el victimismo, etcétera, y la extrema derecha. Pero eh, a lo que hay que atender, yo creo, es justamente a que, a que hay un terreno vacío. El problema fundamental es que eh, durante todo este año de pandemia los elementos welfaristas que señalas, Ariel, no han existido en absoluto, ha sido pura retórica. No solo porque hasta hace muy poco eh, pues no se ha abierto la veda del, del incurrimiento en déficit eh, pero solo para gasto sanitario y están empezando a llegar algunos de los fondos europeos la mayoría de los cuales son condicionados, es decir son trampa, eh, porque en un momento dado se cambiará el signo, el spin ¿no? de la situación y serán deuda y por lo tanto eh, volverá la austeridad, ¿no? nada que ver con la situación estadounidense, ¿no? que aunque sea insuficiente, es directamente un, un, un keynesianismo más o menos débil, pero digamos es dinero perdido, entre comillas, no es deuda, eh, puesto que está uh, amparado en la, en, la, en la propia soberanía de, de, de, la, de la reserva federal. ¿no? En, el caso, en el caso español eh, se han creado todas las condiciones para que Digamos, la turbulencia afectiva, emotiva, la desesperación, eh, el, el colapso cognitivo y afectivo que ha producido esta pandemia, en ¿no? la medida que ha puesto la muerte como una amenaza absolutamente presente para todo tipo de personas, particularmente las más vulnerables, ¿no? Y un Estado que, pese a que, digamos, eh, encarnado una retórica de protección, no ha puesto los medios. Eso es algo así. Y no sé si Mons está de acuerdo, quiero decir que el, eh, tengamos, recordemos que eh, después de unas elecciones eh, absolutamente ridículas eh, organizadas por Pedro Sánchez para acabar con Podemos, después de que en abril de 2019 no había, no había podido, pues eh, en unos meses vuelve a convocar a otras para evitar el gobierno de coalición. No acaba con Podemos, se fuerza un gobierno de coalición, el gobierno de coalición si sí, no recuerdo mal entra en enero y en febrero ya está la pandemia es decir que el gobierno empezó con la pandemia por medio y sin ningún tipo de medio eh, ni de capacidad real de eh, digamos de usar el estado de emergencia y recursos de tipo fiscal especial eh, con las manos atadas pero sí con un activismo mediático eh, que pues creó, y esto es la aportación de Podemos, puesto que seguramente sin Podemos hubiera habido aún menos, el ingreso mínimo vital, es decir, un, vamos a hablar claro, una ley de pobres contra la pestilencia social de 400 euros eh, para las familias que no tienen 400 euros, que en el, caso, en el caso, para que os hagáis una idea en Argentina, pues es la miseria extrema, es decir, que no tiene una familia que no tiene 400 euros, está en una miseria extrema, no puede pagar una casa, apenas necesita ir a la, a la asistencia social para conseguir alimentos, tiene todavía, si son eh, de nacionalidad española, la sanidad garantizada, si son inmigrantes eh, con residencia, en cualquier momento la pueden perder, eh, y esa gente pues, se le ofrecía eso. Pero el problema más gordo es que la propia administración del Estado central saboteó la gestión del ingreso mínimo vital. Es decir, que las fuerzas eh, del propio Estado lo, y el alto funcionariado de la seguridad social saboteó eso, hasta el punto que meses y meses después, solo un 8%, es decir, en septiembre, solo un 8% de, de las personas que tenían derecho a ese subsidio eh, lo, lo, lo consiguieron. ¿no? En el caso de los ERTE, pues, Exactamente lo mismo. Refiero, hay muchas empresas donde se han producido falsos serte y la gente ha seguido trabajando y el empresario se ha quedado todo el dinero. No hay una inspección de trabajo que controle todo eso. En el caso de los autónomos, como ER, y estamos hablando de millones de personas, se han quedado completamente a la intemperie, puesto que los requisitos, y ahí hablo a título personal, digamos como intérprete y traductor, que es como me gano la vida, eran imposibles. Eh, y por lo tanto, solo muy poca gente ha cobrado esas ayudas con enormes problemas. Eh, eso por parte de, del gobierno central. Se han, ha habido algunos, por ejemplo, en, en Cataluña, que yo sepa, en Galicia, sí que ha habido pagos de 2.000 euros trimestrales a algunos autónomos. En el, caso, en el caso del gobierno central, nada. En el caso de Madrid, nada, absolutamente nada. Es decir, que hay, hay que ver esa, esa, esa, ese cinismo del discurso de la libertad está tan ligado al trabajo llamado independiente, y en Madrid no ha habido ningún tipo de ayuda. Es decir, que el gobierno de Ayuso no ha utilizado esos fondos para ayudar a su clientela. De hecho, a los bares tampoco se les ha ayudado. Ha sido una victoria cultural de un discurso que habla de libertad, pero que no estaba eh, ejerciendo el gasto público para, uh, para sostener a esos sectores. ¿no? Es decir, que bueno. no han recibido... Sí, dime. Por, eso, por, eso, por eso justamente me, me preguntaba digamos sobre ese sentido propietario. No sé, Montserrat, ¿cómo lo, cómo lo ves, porque si no está asistido y no está sustentado ni siquiera digamos ¿no? en, este, en, en una situación como esta de emergencia que ameritaría la erogación de fondos ¿no? para este, sostener la reproducción material de la vida, no estamos hablando de gran cosa. Este, y sin embargo, bueno existe este, este, esta victoria objetiva, cultural, sensible, no sé cómo llamarla. Pero yo creo que, que ahí, el, a, a ver, el, en el momento que empieza la campaña se pone el marco, y el marco es libertad frente a socialismo en un primer momento, y luego cuando ya interviene Pablo Iglesias en la pelea, libertad frente a comunismo. Y comunismo está funcionando ahí como un término eh, referido a sociedad estatalista, totalitaria, autoritaria, que además es un proyecto del pasado porque ya ha desaparecido, pero es una amenaza del presente porque está en Venezuela y en Cuba y lateralmente resuena en China. Entonces eso activa el imaginario ese del comunismo eh, que, que además es una operación extraordinariamente simplificadora, porque es verdad que Pablo Iglesias en algún momento pues, ha levantado el puño y ha dicho yo soy comunista, eh, permite ese, ese, esa ligazón, podríamos decir, entre un peligro inminente, eh, inminente ponlo entre comillas, pero que se presenta como inminente, de que si ese gobierno, porque claro, piensa que diariamente se llama al gobierno, gobierno social comunista, es decir, que eso está presente en los medios de comunicación y en, los, y en la radio y en la televisión, etc. Es decir, todo el mundo oye en su casa diariamente que tenemos un gobierno social comunista. Y comunista es ese espantajo, por decirlo así, ¿no? Esa especie de modelo estatalista, totalitario, que te quitan la libertad porque no te dejan mover, aunque sea con la cosa de defender la salud, pero... Te constriñen a que te quedes en tu casa, no te dejan que te, vayas, que te vayas de fiesta, no te permiten estar de noche en la calle, etcétera, etcétera. Por tanto, todo esto crea el imaginario de que realmente hay un peligro inminente de una situación de pérdida de libertad individual de las personas en defensa de una especie de bienestar que no sabemos muy bien, porque es verdad que la pandemia está ahí, pero que... Eh, la derecha lo que dice, se podría gestionar de otra manera, de una manera mucho más flexible, independientemente del peligro, porque ahí no se habla del peligro. O sea, Raúl decía, es que han muerto mucha gente y más gente en Madrid que en muchas otras comunidades. Pero sin embargo, ese peligro y esa realidad de la muerte presente se ha como eliminado del discurso. Bueno, pues hemos tenido la desgracia de que venga la pandemia, pero lo peor que nos podría pasar es que justamente eso se ligara a una victoria de ese comunismo fantasmático, pero real, en la medida en que está también el gobierno. No sé, ese es el, podríamos decir, el discurso. Ese discurso funciona como una especie de trampantojo que oculta que realmente... Aunque es verdad que las políticas han sido muy débiles, pero realmente todo el mundo ha acudido al Estado. O sea, los primeros, los empresarios que han acudido a los préstamos ICOs que son avalados por el Estado. Eh, los trabajadores con los ERTES, que son esos expedientes de cobrando el salario, que es un salario que se cobra de los presupuestos generales del Estado. Eh, en tercer lugar, eh, con la medicina, porque todo el mundo ha ido a la medicina pública, a la medicina privada, aunque la, mucha gente tuviera un seguro, en muchos casos no aceptaba el eh, tratamiento COVID, con lo cual todo el mundo tenía que ir a la pública. Etcétera, etcétera. Es decir, que el Estado aparecía como una eh, institución a la que acudir y a la que demandar. Que, que, que muchas veces no respondía a, las, a los deseos y a, a las exigencias, a las demandas de la propia población, pero eh, que sin embargo imponía medidas coercitivas duras. Entonces, es en, es en ese, para mí es en ese contexto donde ese discurso de la libertad en el sentido de hacer lo que me dé la gana, incluso, pues, si me quiero morir, me muero. No, no, no sé si se entiende el, el asunto. O sea, el reto de... de eh, asumir la muerte propia o ajena como, como algo, podríamos decir, inevitable en plena pandemia. Frente a eh, eh, una, unas medidas que intentan salvar a, a, la, a la gente, a la salud pública, pero que sin embargo son perdidas en ese discurso absolutamente demagógico como medidas, en primer lugar, que no, lo, que no lo consiguen, porque aún así eh, la pandemia ha hecho mucho daño y en segundo lugar eh, que son excesivas o que muchas algunas personas consideran que son excesivas y ahí a mí lo que más me sorprende y eso no tengo explicación para ello es como el carácter de clase de esas medidas que por ejemplo en Madrid era clarísimo porque eh, había muchas medidas coercitivas para eh, personas podríamos decir a las que sin embargo se obligaba a trabajar y no se permitía el ocio. Es decir, tú estás obligando a los trabajadores a moverse de sus barrios y a ir a trabajar a barrios de clase alta, sobre todo pues limpiadoras, cuidadoras, trabajadoras de la alimentación, etcétera, etcétera, y sin embargo luego no les permites que, el, que se vayan al parque, porque el parque está cerrado porque es un sitio de contagio. Entonces, ese carácter clasista de la medida, centrado, podríamos decir, en la exigencia laboral y no en la capacidad también eh, ha tenido como una especie de lectura perversa, porque es el Estado el que nos está exigiendo que trabajemos y que sin embargo nos está coartando en nuestra movilidad, en nuestro deseo de salir, etcétera, etcétera. Y para mí el discurso del PP ha tenido la habilidad de darle la vuelta al asunto y de decir, bueno, pues nosotros, o sea, el PP madrileño y en primer lugar Ayuso, no os vamos a... A, o vamos a exigir menos esa, esa coerción, no vamos a imponer una menor coerción, vamos a ampliar los horarios, vamos a dejar que la gente se divierta, vamos a dejar que salga por la noche, etcétera, etcétera. Es evidente que tienes que ir a trabajar porque no puedes hacer otra cosa, pero esa otra parte, pues te la vamos a suavizar y, y ese discurso ha calado. Deseo. Un de que la pandemia no sea pura, eh, ¿no? que no estés absolutamente coartado en tu vida por, por, la, por la, la, la presencia de una enfermedad que en último término pues, pues, pues hay que tratarla de otra manera. Pero, pero lo que quiero decir es que ese carácter clasista del asunto, porque claro, las clases medias o las clases propietarias a lo mejor sí puede ser una, se pueden recluir en sus casas y no salir o los jubilados. Pero la gente trabajadora no puede recluirse. Inclusive las casas muchas veces no tienen las condiciones. No olvides que ha aumentado la violencia de género durante toda la pandemia. Entonces, esa contradicción de las medidas que son unas medidas que en muchos casos tampoco se pueden implementar realmente, porque no hay condiciones materiales para ello, porque la gente tiene que salir a ganarse el sustento, porque tiene que salir a hacer determinadas cosas, porque no puede quedarse en su casa con un maltratador al lado, porque los niños no pueden estar durante meses y meses en esa situación. Eso eh, yo creo que hasta un poco en el discurso y que sin embargo esa especie de proclama de libertad, lo que te dé la gana, eh, ha sido leído en ese sentido. no Como yo me salto eh, las medidas y hago pues lo que quiera sin percibir también que claro eh, hacer lo que te da la gana porque eh, bueno imagínate lo que es Madrid con unos autobuses grandísimos con la palabra libertad así puesta sin ningún tipo de de, de, de subtexto eh, ni libertad con responsabilidad ni libertad con respeto a los demás ni libertad dentro de la ley ni libertad eh, eh, dentro de unas normas, ni eh, libertad eh, consensuada, nada de nada. Es como. Eh, entonces, eso también es un. Yo creo, eh, un triunfo de ese discurso individualista, atroz, pero a, absolutamente individualista, en el cual parece que la dimensión social es una dimensión que está de más y que ya está el Estado para encargarse de eso pero que eso no tenemos que encargarnos las personas, porque en último término, esa dimensión es una dimensión que está dada de ya, y son otros los que la tienen que cuidar. Entonces, hay ahí como, como a mí me parece que, que son cosas que también tenemos que pensarlas, para poder eh, deconstruir ese discurso, que es un discurso, como te digo, yo diría, eh, aunque tiene elementos que impactan, pero que es un discurso muy falaz, porque en último término, eh, realmente está acudiendo al Estado. O sea, no es que el Estado esté fuera y no se ocupe de las cosas, no, no, es que todo el mundo recurre al Estado, pero sin embargo lo hace de una manera vergonzante. Y no digamos ahora, que esa es una dimensión que yo creo que es interesante, cuando los, el, los nuevos recursos económicos que provienen de la Unión Europea van a venir vehiculados a través de los poderes políticos, es decir, a través de los estados y de los gobiernos. Es decir, ya no a través del sistema bancario, como fueron eh, los intentos que se hicieron después de la crisis de 2008, sino a través de los poderes públicos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que su capa bajo este significante absolutamente empobrecido lo que está viendo es una pelea por los recursos económicos que tienen que llegar. Eh, eh, a ver quién se los lleva, cómo se reparten, cuáles son las empresas beneficiarias, intentando, que, que a mí es un tema que me preocupa, que la deuda que eso va a generar recaiga de nuevo, eh, de, será dentro de dos, de tres o de cuatro años, pero sobre las capas populares a las que ese dinero no va a llegar. Por una parte la Unión Europea parece que abandona las medidas austeritarias, que no que esta pandemia se zanje con medidas austeritarias, quiere aprovechar el momento como para un cierto reflotamiento del capitalismo global, sobre todo en versión verde y alguna cosa de ese tipo, pero quiere hacerlo a través de los poderes públicos. Eso genera eh, obviamente una acción compleja porque ese neoliberalismo que aboga por la libertad va a ser el gestor, de todo ese dinero, que en último término es riqueza pública, porque descansa sobre el crédito del Estado y en último, en último término la pública. No sé si este, ¿sabes? Ese conflicto eh, no, no es visible con toda esta... ...de la libertad de haga usted lo que quiera, pero está ahí y, y es desde mi punto de vista es fundamental para ver cómo la, la Unión Europea está gestionando. Ahora claro, no olvides que España es como la punta sur de la Unión Europea. Que eso implicará, decía antes Raúl, pues medidas más duras contra la migración, porque es evidente, que puede implicar eh, medidas de precariedad, que puede implicar eh, medidas eh, de, podríamos decir, de menor tener en cuenta todo lo que es servicios sociales, ayudas a las mujeres, etcétera, etcétera. de alguna manera ese, ese dinero no lleva un anexo de que proporcione servicios sociales, ayudas sociales, etcétera, etcétera, sino que va directamente lanzado a un reflote de las grandes eh, corporaciones, es verdad que se introduce la línea verde, eh, pero a un reflote de las grandes corporaciones que por arte de magia tendrá que llegar en algún momento a la población de base, pero va a generar una mayor marginación y una ma mayor desigualdad. Eso, te, claro. Y lo, lo, por lo que, por lo no. que planteas en Montserrat, la, la sensación es que el Estado paga, paga todos los costos y no tiene ningún crédito, aun cuando hace lo que puede, ¿no? Es decir, paga el costo económico y paga el costo político y no hay ningún crédito, digamos. Entonces, también en ese sentido, digamos, y pensando eh, en el reparto de los costos de la, de la pandemia, en la reacción del capital frente a esos costos, en la existencia germinal, digamos, de, de, de comportamientos fascistas, es decir, un terreno de riesgo, digamos, lo, lo, que, lo que se ve. ¿Cuál es el rol, eh, entonces, de, de, de las luchas autónomas? ¿Cuál es la especificidad que tienen? ¿Cuál es eh, su, eh, eh, el modo en que se articulan con la institucionalidad existente y el modo en el que también pueden pensarse apuestas a nuevas formas institucionales? Teniendo en cuenta un dato que planteó Raúl, que para mí es muy notable, que es ese mínimo vital que se dispuso, que ¿no? es, digamos, si se quiere, de la familia de la renta básica, aunque con otra gramática y me parece otros mecanismos, la propia burocracia estatal, o, o, o digamos un clasismo de otro orden, hay un clasismo de las jerarquías del Estado, lo hacen inviable, me pregunto también cuál es la importancia de la discusión sobre la renta básica, pero como nueva institución, esto porque también es de nuestro interés, ¿no? de, de, de nuestras redes, colectivos acá, eh, es un tema que lo ponemos como de primer orden de la discusión, ¿no? teniendo en cuenta esto, de que el Estado pareciera más que nunca un Estado bobo, ¿no? como se lo ha llamado, no sé si, si, si allá les resuena esa caracterización, para nosotros es una caracterización muy habitual, el Estado bobo, el Estado sonso, ¿no? que pone, pero no recibe el crédito por lo que pone, y al contrario, recibe todo el costo por lo que impide, por lo que constriñe. ¿no? Entonces, bueno, ahí queda el problema de lo común, digamos, ¿no? de, una ley, de una nueva legitimidad de lo común. Claro, ¿no? sí. nosotros lo llamamos a este estado zombie, que es más o menos lo parecido, ¿no? O sea, es un estado, pues eso, que hace lo que puede, que gestiona mal, y que se lleva todas las hostias, que no puede reaccionar eh, y además que en España tiene una... Una derecha muy dura. Entonces, claro, eh, a ver, yo, yo lo que diría, los movimientos autónomos, o sea, los movimientos sociales, ejemplo, si cogemos ejemplos, el movimiento de la paz, por ejemplo, el movimiento feminista, eh, eh, de alguna manera como que, que tenemos un pie dentro y un pie fuera de, de, de la institución. ¿no? Por un lado, una defensa de la autonomía del movimiento y de sus planteamientos y de sus exigencias, polos compartidos, comunes compartidos, discurso, de, de, incluso de plantarse en la calle en determinados momentos, etcétera, etcétera. O sea, un poco man, preservar y cuidar esa autonomía de, las, de los movimientos. Y por otra parte, eh, y esa es una tendencia que se está viendo en algún momento, hacer una especie de tarea también de lobby con la institución. Eh, sobre todo cuando hay un gobierno como, como el que hay ahora, ¿no? De podemos PSOE Bueno, pues podemos PSOE que es el gobierno, pero con apoyo de diferentes partidos, eh, algunos nacionalistas más de derecha y otros pues un poco más de izquierda, etc. ¿no? Hacer una presión de lobby en el sentido, exigimos una ley de vivienda eh, o exigimos una ley trans, en el caso del movimiento feminista, o exigimos una renta básica en determinadas condiciones. Es decir, que esa tarea de exigir al Estado o al gobierno del Estado, mejor dicho, el que imponga determinadas normas que, que de alguna manera recojan eh, exigencias nuestras que están en la calle, aunque sin embargo sabemos que no las va a recoger de la manera en que debería hacerlo, que sería necesario que hiciera. Sí, ¿no? Te pongo como ejemplo la ley catalana de la vivienda, es una ley que por un lado pues, podría estar bastante bien, es una ley que está recurrida luego en el constitucional, pero a veces es una ley que tampoco es que sea una gran panacea, los precios no han bajado demasiado, aunque es verdad que obligan a los propietarios a determinadas, eh, a determinadas cosas, ¿no? a tener cuidado, con a no poder subir indiscriminadamente. Entonces, en mi opinión, aunque después de todo el movimiento 15M y con todo el tema de Podemos, municipalismos y tal, ha, ha, abierto, ha, ha habido en algunos movimientos una cierta idea de que tener una pata institucional es algo útil, eh, que no hay por qué darle constantemente la espalda a las instituciones del Estado. Eh, sin embargo, ese sentimiento es relativamente débil, desde mi punto de vista y bastante fluctuante, depende mucho de cómo va la situación y ahí una clave fundamental yo te diría es el final del periodo de la socialdemocracia, o sea la socialdemocracia, el PSOE tendencialmente va cada vez bajando, bajando, bajando, bajando bajando no tiene un proyecto ni, ni lo puede tener, es decir que así como las derechas sí tienen un proyecto que es Tener una sociedad en la cual la gente con, asalariada con pocos recursos trabaje todo lo que se le exija, a, a la cual además se, la puede, eh, se le puede ofrecer un determinado discurso más o menos engañoso, pero funcional, y que además pueda tener se pueda generar la expectativa de mejorar y de ascender socialmente. Ese es su proyecto. Le, el PSOE no tiene ningún proyecto más que el proyecto defensivo de salvaguardar algunas conquistas del estado del bienestar. Que a su vez son el, el, el lugar de cultivo de los profesionales clase media que viven del Estado. Profesores, sanitarios, funcionarios, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, que de alguna manera eso se retroalimenta a sí mismo. Absolutamente defensivo. Ah, perdón, y, no. yo que, ¿eh? no, no, y yo diría Esto que. No nos entrecortamos. Yo diría que en esos espacios. Ah, y yo te diría que en esos espacios autónomos eh, sí hay un, un proyecto, que es construir e ese común, pero todavía inmaduro, yo pienso, todavía con pocos mimbres. ¿Aún? Sí. Sí, retomando la, las últimas palabras de Monse, eh, los espacios autónomos eh, primero tienen que recuperarse de, digamos, de la psicopatología del ciclo, es decir, del hecho de que lo que empezó, pues, eh, bueno, estamos en pleno aniversario del 15M, ¿no? Eh, como sabes, pues para mí el 15M es una invención política de un sistema red, ¿no? autopoético que crea un territorio existencial de, de, de circulación de afectos y de transformación de, digamos, de, de las subjetividades eh, que no responde a los mecanismos clásicos de transmisión, ni siquiera de los colectivos autónomos. ¿no? Pero bueno, esa, ese, esos efectos amplios y, y duraderos del 15M, es decir, la. La invención de las mareas, de las coordinadoras como la PA y luego el Sindicato de Inquilinos, las luchas, digamos, por lo público a partir de una concepción justamente común de la producción de la vida ¿no? y de la reproducción de la vida, ¿no? y por lo tanto que implicaban a familias, a pacientes, ¿no? etcétera. ¿no? Todo eso, pues digamos, se, se, se, se choca pues, con el problema justamente de definición de qué es un contrapoder. ¿no? no puede haber luchas autónomas si no son capaces de desarrollar un sistema de contrapoderes que vaya, vaya por así decirlo, adquiriendo capacidades y tareas cada vez más complejas de desarticulación del, del poder de mando y del poder de gobierno capitalista. ¿no? Es decir, eh, pues, sí. Si hay recortes escolares, pues tienen que ser capaces de revertirlos, pero no solo en un sentido negativo, sino que tienen también ser capaces de reapropiarse de los nexos operativos de una escuela, de un hospital, eh, en fin, de, de, de, de la gestión de un parque, eh, de la gestión deportiva, eh, de las políticas sociales eh, con la inmigración, etcétera. etcétera ¿no? A pesar del desarrollo muy intenso, particularmente en el movimiento por la vivienda, de, de esos aspectos, hay que recordar que eso se truncó digamos, con la urgencia, relativa urgencia, que ahí es digamos, un punto de inflexión de la cuestión eh, electoral ¿no? y, por lo tanto, eh, con el ciclo Podemos y municipalismo. ¿no? El precio pagado por toda esa apuesta en la que, bueno, como has dicho al principio, se ha sido concejal, digamos, concejal autónoma ¿no? de la autonomía, pero que eh, dentro sí. del movimiento municipalista pues, eh, queríamos llevar la guerrilla eh, dentro de esas instituciones, el precio pagado ha sido altísimo en términos de desestructuración de las instituciones autónomas. Y eso pues yo creo que en Argentina pues, es un clásico también, ¿no? es decir, que los movimientos autónomos o son cooptados o, eh, por así decirlo, por la lógica de la condensación y de la simplificación de las luchas, y con una derecha que da bastante miedo, pues se meten en los partidos, en el caso de Podemos, en el caso de Ada Colau y de su partido, en el caso también de Teresa Rodríguez y sus anticapitalistas, se produce una especie de condensación en torno a la autonomía de lo político, justamente lo contrario de la autonomía. Eh, el militante se convierte en personal político de una estructura centralizada que quiere cambiar los equilibrios de poder en el Estado a partir de una máquina electoral y que todo eso se subordina. Las estructuras de oportunidad política ya no son las de un surgimiento de un movimiento y movimientos, son las de una coyuntura para colar un... ¿no? un asunto electoral, sacarle rendimiento, etcétera, etcétera. Y todo eso pues, se ha intentado desde el 2014 hasta el agotamiento absoluto de las personas y de las cabezas. ¿no? Hay que tener eso en cuenta. La situación coronada por la pandemia es de, digamos, de, de bastante traumatismo y depresión. No solo la depresión que ha traído la pandemia, sino que eso se suma a una depresión política considerable que estamos padeciendo. y Por lo tanto, eh, no cabe esperar, salvo justamente un acontecimiento eh, de, la, de, la, de la lógica social y de y la química social como el 15M, no digo igual, pero adecuado a las circunstancias actuales, que, por así decirlo, envuelva por dentro o por fuera esa, esa, esa, esa, esa galaxia de fragmentos deprimidos que es ahora mismo eh, la izquierda y los movimientos en el Estado español, con la salvedad relativa del movimiento de inquilinos que en Madrid y Barcelona, sobre todo, pues, está desarrollando luchas muy interesantes y también con una inteligencia la relación, por ejemplo, con Ada Colau en Barcelona. ¿no? Pero la situación es bastante grave al respecto. ¿no? Y este gobierno de coalición pues, no solo no ha servido para generar un intento de ciclo virtuoso entre luchas y reformas, ¿no? en el sentido pues, del New Deal clásico, organizados para forzarme a cambiar, porque si no la otra parte me come, no, es decir, convertidos en el mal menor o convirtamos las reformas en el mal menor para las clases dominantes, eso no ha existido. Es decir, la actitud hacia las luchas es directamente, como decía, como decía Monse fundamentalmente, de construir un lobby, ¿no? es decir, especialistas de la acción social con especialistas de los partidos y luego pues, como la, lo que se llama aquí comunicación política, donde Herrejón pues, sería el, el máximo genio del asunto. ¿no? Se inventa un... Ahora son verdes, antes eran pues eso, laclavianos, peronistas, ahora son verdes alemanes, ya lo de América Latina se olvidó un poco. Pues bien, estamos en esa miseria y eso es importante reconocerlo. Pero volviendo a, a las condiciones, por así decirlo, del, del tejido social, lo fundamental, más allá de, de la neurosis y la depresión en la que vivimos, es justamente retomar la investigación, la encuesta, el método eh, de producción de subjetividad. Y ahí hay que ir a algo fundamental que es, apuntando y retomando y termino con lo del individualismo que decíamos, es que justamente el individualismo es ambivalente ¿no? es decir, el, el, el individualismo en los países del este no era eh, los países del, no era reacción anticomunista ¿no? era una forma de buscarse la vida en un sistema de mierda ¿no? y ahí en el caso madrileño hay que haber la ambivalencia de ese querer vivir individual, ¿no? en la medida insisto en que la izquierda de gobierno, y por desgracia, por más voluntarismo que la haya puesto, también Podemos, ha ejercido, creo que, que en particular a ti Ariel, te, te, es familiar, ¿no? la noción de doble vínculo, ¿no? de Bateson, es decir, un, un mecanismo de quiero y no puedo, de te digo lo, esto pero hago lo contrario, que directamente deprime y genera un colapso cognitivo, es decir, eh, la voluntad de proteger a la sociedad es un incondicional, la, pro, la voluntad de, de realizar la constitución española en lo que atañe al derecho a la vivienda, a la salud y la función social de la propiedad, cosas que forman parte de la línea actual de Podemos, se hacen sí o sí ¿no? y por lo tanto hay que romper, ¿no? hay que desobedecer y hay que introducir una lógica de constitución de clase. ¿no? que es el elemento que falta aquí. Es decir, eh, eh, las invocaciones eh, patéticas a la clase de sindicatos o intelectuales, eh, intelectuales del supremacismo blanco de izquierdas como, como Daniel Bernabé y otros, pues eh, invocan una clase que no existe, que es una pura representación nostálgica. ¿no? La clase hay que constituirla y, los, y esa es la función fundamental de un gobierno reformista, ¿no? que ayude a la constitución de esas luchas. Y ese es el problema, que justamente la izquierda eh, socialdemócrata, pero también Podemos, ha abandonado fundamentalmente todo eso. Primero pasando primero con la idea de pueblo, ¿no? la, la, la primera fase, digamos, la claudiana de un pueblo que, digamos, se constituía en esa cadena equivalencial contra la casta. Luego eso no funcionó y se convierte en un partido de izquierdas que quiere realizar la constitución con grandes mayorías sociales, pero sin una idea de cómo esas, esas mayorías sociales, fragmentadas, individualizadas, corporativizadas, pueden justamente constituirse como una clase de interés completamente nueva, ¿no? Contra la finanza, contra las franquicias, contra las plataformas, etc. No hay nada de eso y en esa medida eh, no cabe extrañar que, por así decirlo, la, los comportamientos del proletariado eh, subalterno pues sean de tipo individual. Es decir, en el caso de Madrid, que, que es el, que, el, que en el en el que más nos hemos centrado, como decía Monse, el discurso oficial era protegeos. Lo primero, la vida, pero de facto la lógica del capital, y eso es algo que eh, pues intenté incidir en un texto que, que, que escribieron de la pandemia, que se llama Entre dos derechos iguales decide la fuerza, es decir, que no puede haber igualdad en una pandemia capitalista, que los que no tienen ingresos tienen que salir a trabajar y tienen que vivir con la muerte cotidiana en el metro, en las fábricas, en los bares, etc. Y eso ha sido el cotidiano de, una, de, una, de unas clases subalternas en Madrid durante todo este año. Es decir, tener que ir a trabajar y no digamos el, el, el infierno de las personas sin papeles y de las personas que corren el riesgo justamente de perder su empleo y por lo tanto la residencia y por lo tanto convertirse en parias que pueden ser expulsados y que además no tienen acceso a la sanidad. Ese ha sido el terror del capital en el que el discurso paternalista del Estado ha sido completamente insuficiente. Eso, a mi modo de ver, no puede dejar de generar efectos de doble vínculo y, por lo tanto, de colapso cognitivo, de comportamientos nihilistas y de unos afectos problemáticos que podrían, por así decirlo, derivar en, en, en comportamientos de rebelión, que ha habido algunos episodios. Recordemos en Barcelona, con la detención de Pablo Hassel formas extrañas de conjunción de revuelta urbana de sectores afectados y algunos fascistas, de los gimnasios, etcétera, pero también con eh, gente de lo que en Francia llamarían la banlieue, ¿no? inmigrantes, eh, chicos y in, chicas inmigrantes, pero españoles. ¿no? Es decir, segunda generación, tercera generación, también chavales inmigrantes que se han unido para la revuelta urbana justamente contra esa realidad. Gente sin ingresos, gente apestada, gente que ni siquiera podía ya salir de sus barrios. Esos comportamientos, digamos, rebeldes se han dado, pero también es inevitable pensar que eso ha producido esa especie de mm, pasión mortífera, nihilista que está detrás de ese individualismo. ¿Qué más me da morirme? Quiero decir, quiero, eh, quiero tener ingresos, no quiero ser un fracaso social. Y esa sintonía ¿no? es algo que en el caso de Estados Unidos, aunque se ha traducido en derrota electoral, pues fue ¿no? la línea de Trump de gestión de la pandemia, una especie de culto profundo de la muerte a partir de una especie de teología ¿no? de la libertad que era capaz de, ¿no? para los afortunados, para los agraciados, de superar las dimensiones terribles bio, de, biopolíticas de una, de una pandemia. Yo creo que si no... Abordamos esas cuestiones, no vamos a estar preparados justamente para el renacer, que yo considero inevitable, de, de luchas autónomas, eh, es decir, más allá de los partidos y de las estructuras sindicales, cuando, como decía Monse, las profundas contradicciones del plan de recuperación europeo, eh, es decir, el hecho de que primero está en manos privadas y por lo tanto los bancos y... Las corporaciones van a repartir dividendos, van a sanear balances y van a producir una modernización, una concentración, una especie de acumulación primitiva, pero sin eh, efectos fiscales, sin efectos, eh, pues, todo que no va a haber una reforma fiscal eh, progresiva en absoluto o impuestos sobre el patrimonio y sobre todo sin efectos significativos sobre el empleo. La única fuente del empleo, y ya lo estamos viendo, sigue siendo la de siempre. La hostelería, el turismo y la construcción, que sabemos que obviamente genera una productividad nula, eh, es completamente eh, contraria a lo que podríamos llamar eh, con Marazzi y otros, no la producción antropogenética, es decir, la inversión en educación, en sanidad, en cultura, en industrias eh, justamente, bueno, en industrias culturales no, que son horribles, pero justamente en el desarrollo de producciones de subjetividad, en un turismo ecológico, en una transición energética, en la lucha contra el cambio climático, etc. ¿no? De eso es falso, no hay lucha contra el cambio climático. Hay coche eléctrico hay transformación de las eh, empresas eh, energéticas en empresas verdes a partir de grandes inversiones en plantas de, de energías no fósiles, pero que tienen un valor en términos de, de reparto de riqueza nulo. Y por lo tanto, eh, las empresas habrán saneado sus balances y los estados justamente tendrán que hacer el trabajo sucio de eh, los ajustes y la austeridad cuando, por así decirlo, la... Uh, el, por así decirlo, el interruptor uh, se decida en un momento dado, uh, es decir, cuando justamente los problemas que hay ahora mismo en Europa de consolidación de un eje director, ¿no? puesto que Macron está en peligro por Le Pen. Y Merkel lo deja en Alemania, que son los dos ejes rectores, y ya veremos si gobierna con los verdes y qué tipo de dirección van a tener los verdes alemanes al respecto. Mientras tanto, es business as usual, pero justamente sobre la base de una concepción que no tiene nada que ver, pese a su timidez, insisto, con la de eh, Estados Unidos, donde eh, se ha visto que eh, o se protege la sociedad, ¿no?, o se defiende la sociedad, como decía Foucault, en el sentido de, de que no se muera la gente por la calle, de que los abusos, de que la gente se pueda sindicalizar mínimamente, de que haya un mínimo reparto de la riqueza, o directamente la sociedad se desploma. La sociedad se convierte en un monstruo que genera pues, efectos como los del asalto al Capitolio. ¿no? Y en Europa, y termino, estamos un poco en, esa, en, esa, ¿no? en ese rubicón o en esa, en esa cresta, ¿no? De, de, de las tendencias, eh, que es algo que se decidirá en los próximos años, en los próximos meses, en los próximos años. ¿no? Pero tenemos que estar atentas justamente para abandonar eh, cualquier ilusión, porque se ha demostrado que en fin, no es que tuviéramos razón, pero bueno, hemos acompañado el ciclo. Intentando ser lo menos sectarios posibles, sabiendo que la autonomía de lo político no iba a funcionar y menos sobre una base nacional y al mismo tiempo eh, eh, la parte olvidada de todo el ciclo es el desarrollo de las instituciones de, de contrapoder, ¿no? de un contrapoder biopolítico, donde a partir de los ejemplos de, de las mareas verdes, blancas, etcétera, donde la gente se reapropia de la producción y reproducción de la vida, y justamente, como señalaba Ariel, la cuestión de la renta básica, ¿no? Pero la renta básica que es incondicional, universal e individual, ¿no? Porque justamente la familia es ambivalente y puede convertirse en un foco enorme de opresiones sobre mujeres, personas LGTB, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las tareas, no ya para la reconstrucción de la lucha de los domas, sino justamente para luchar contra la formación de un de una revolución conservadora que puede ser, sí, decía que la lucha de clases es el elemento que ha faltado eh, en, en todo el ciclo, es decir, eh, que, las, que las luchas de esas eh, mayorías sociales, del trabajo dependiente, es decir, asalariado, de los falsos autónomos, de los eh, trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos que constituyen justamente esa clase biopolítica, ¿no? de la producción antropogenética contra el poder de la finanza y el poder de las corporaciones, que esa es la línea de constitución de clase actual, y obviamente con un elemento anticolonial fundamental, porque de lo contrario, justamente el trabajo doméstico, el trabajo eh, de la logística, el trabajo de, que reproduce la vida va a estar completamente ausente, ¿no? y eso es una clave de la crisis del feminismo, es una clave de la victoria de las derechas en Madrid, porque esa clase media tiene miedo ¿no? de la aparición de ese sujeto. Mientras no resolvamos esos problemas, y yo creo que, por ejemplo, el sindicato de inquilinos y la PA son ejemplos, aunque relativamente insuficientes, de esa recomposición de clase, donde tienes personas subalternas de origen migrante o los viejos pobres de los barrios periféricos de Madrid, es decir, eh, no de origen inmigrante, pero también clase media ¿no? si no se resuelve para terminar la crisis de las clases medias en un sentido recompositivo hacia un eje emancipador y no hacia un eje reaccionario, eh, que es lo que ha pasado en Madrid, pues eh, no saldremos de esta situación. Bueno, tenemos que ir cerrando, interesantísimo la verdad, escuchar um, Raúl y Monserrat. Eh, acá en, eh, en Argentina también se agita ese fantasma este, de, de Venezuela, de Cuba Yo la gente que me habla de Cuba le, le, le respondo, pero qué anticuado porque, este, eh, es, eh, es extraño, digamos, incluso como fantasma ¿no? Eh, y además lo único radical que encontramos hoy es la derecha ¿no? Entonces este, a veces casi que nos encontramos en, en, en situaciones puramente defensivas ¿no? Eh, pero me quedo con esa clave del de, de, eh, problema de la composición de clase, del de balance del contrapoder, digamos, no, un balance del contrapoder eh, realmente existente y de y de, y de las apuestas venideras eh, y, y bueno la verdad es que hay, hay más para conversar por ahí me gustaría si, si Montserrat quiere cerrar digamos las últimas muy breves palabras cerramos con cerramos con ella pero pero bueno la verdad que este, les agradezco mucho lo que han ofrecido. Pues solo un, un saludo para Latinoamérica porque sí quería señalar que todas las luchas en Latinoamérica de los últimos 15 años como mínimo han sido fundamentales para todo el resurgir, eh, no sé, para pensar también esa, esa nueva situación, ¿no? ya desde los zapatistas, pero luego todas las aventuras ahí que ha habido, pues que si Bolivia, que si Venezuela, que si Ecuador, que si Argentina ahora Chile, Brasil o sea que, que bueno, creo que está entre Latinoamérica, la, las experiencias en Latinoamérica, y las experiencias al menos en ese sur de Europa de alguna manera también como que Sería deseable que se pudieran retroalimentar de alguna forma, porque hemos aprendido mucho de lo que allí se hizo y aunque el ciclo latinoamericano pues también parece que, que haya llegado a su fin, o si no ha llegado a su fin casi, a lo mejor nos encontramos en, en un ciclo a empezar, eh, dado que realmente el, la, la pandemia esa dichosa está agudizando todavía más la necesidad de unas transformaciones de mucho más calado. Aunque no sepamos muy bien cómo hacerlas, pero bueno, de eso se trata. No sabemos cómo pues hacerlo, yo, pero sí dónde, mí... en el fin del mundo. ¿Será eso? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a los dos. Gracias, gracias, Ariel. Muchas gracias a ti.